Campana dale me gusta, comparte y suscríbete. Canal de apoyo arroba Tuniel, Padcost chicos. Carré de cordero frito con soja. Bienvenido a escuchar, receta, por MC Doniel Padcost, en Tuniel Padcost. Se acerca semanas Santa y quiero probar el cordero. Así que opté por el carré de cordero frito con soja, combinado con peras fritas, patatas pequeñas hervidas y cebolletas. Es fascinante, ¿no? Ingrediente Sirve para cuatro personas. Dos fideos de pierna de cordero, 350 gramos aproximadamente. Dos cucharadas de mantequilla o margarina. Seis cucharadas de jarabe. Tres cucharadas de salsa de soja dulce, ketchup manis. Una cucharada de vinagre de vino blanco. Dos cucharadas de sésamo tostado. También necesitarás. Doce cucharadas, papas pequeñas. Una cucharada de mantequilla, para freír. Dos cebollines, finamente picados. Esto es lo que haces. Paso 1. Cortar el carré de cordero en trozos, introduciendo un cuchillo afilado entre las costillas. Deje dos chuletas de cordero en cada chuleta. Paso 2. Caliente la sartén y agregue la mayor parte de la mantequilla. Cuando deja de burbujear, está lo suficientemente caliente como para poner la carne en esta sartén para mantequilla. Sazone con sal y pimienta y fríalos por ambos lados hasta que estén dorados. Coloque las chuletas en un plato resistente al calor. Paso 3. Mezcle todos los ingredientes para la salsa en una cacerola pequeña y deje hervir. Cuando la mezcla espese, viértala sobre la carne y voltee. Carne de nuevo. Entonces todos los lados de la carne se absorben bien. Paso 4. Coloque la sartén en el compartimiento del medio del horno a 125 grados centígrados, use un termómetro para freír y vigile hasta alcanzar la temperatura deseada quiero decir. El más bajo es 55 grados centígrados. En promedio, entre 60 y 65 grados centígrados. La ventaja promedio es de 70 grados centígrados. Bien hecho es 75 grados centígrados. Paso 5. Cocine las papas hasta que estén blandas. Paso 6. Divide la pera en seis rebanadas y quita el corazón. Freír los fideos de pera en una sartén caliente, con el resto de la mantequilla, hasta que estén tiernos. Un pequeño consejo, como asar el ajonjolí, es poner el ajonjolí en una sartén seca, asarlo a fuego alto, hasta que el ajonjolí tome un hermoso color dorado. Coloque las chuletas de cordero carré en un plato grande, junto con papas pequeñas hervidas, peras fritas y cebolletas finamente picadas. Rocí el resto del glacé encima. Una deliciosa comida te espera, con una copa de vino tinto. Tengo muchas ganas de cenar y lo disfrutaré esta noche. Haga clic en el botón de registro a continuación. En cambio me abrazas y me das un beso. Gracias. Te deseo una deliciosa cena. Atentamente. MC Doniels Tuniel.